Muchas gracias por estas amables palabras para la editorial a la que tengo el honor de representar. Yo, sinceramente, como editor, soy el que tengo el papel más fácil esta mañana, porque en definitiva nuestra responsabilidad es presentar una obra digna, creo que es una obra digna que, como ustedes probablemente saben, ya siguiendo costumbre de nuestra editorial, lo hacemos en el doble formato de papel y a través de unas claves que figuran en la página primera, Pueden ustedes acceder también y consultarlo en cualquier sitio, acceder a la versión digital. Lo que tenemos que hacer en las editoriales es encontrar un buen motivo para una obra y tener confianza en la calidad de los autores. Ambas cosas concurren aquí. Esta es una obra muy oportuna. No hace falta nada más que recordar lo que nos han dicho lo mismo el señor Martín Aroca que Castro Gil, nos decía el señor Martínez Aroca que, no, que sin ira, ¿no? Bueno, no, sin ira pero muy enfadado, evidentemente, para comprender la importancia y la oportunidad de esta obra. Y cuando se repasa los autores de los cinco dictámenes, esta obra tiene cinco dictámenes soberbios sobre este tema, se comprende que se incide en un problema que ha preocupado mucho no solamente a los juristas de este país, sino a los ciudadanos, yo como ciudadano, Recuerdo la ilusión con que en su día me enteré de que se iban a fomentar las renovables y la posibilidad, años después, de que este país tuviese autonomía energética y, además, limpia. Y la decepción que, como ciudadano, no solo como jurista, recibí cuando vi que todas aquellas medidas que, efectivamente, como se ha dicho, animaron a muchos ciudadanos a esta aventura eh, que tenía todos esos alicientes, se ha ido frustrando a través de una serie de normas de difícil explicación jurídica ...y de difícil explicación incluso para la ciudadanía. Yo no me voy a extender casi, voy a robar una... ...que creo que es la razón una frase del prologuista... ...don Ramón Tamames, que dice... ...que la obra es un análisis jurídico... ...sobre la necesidad de respetar el Estado de Derecho. No se está respetando el Estado de Derecho, en eso coincido plenamente con los autores. Se han dado pasos tremendos hacia la inseguridad jurídica... ...que es lo último que puede existir en un Estado de Derecho... Y se han defraudado las expectativas de los emprendedores en este ámbito, de los juristas y de los ciudadanos. Por ello, como digo, la obra me parece sumamente oportuna y los trabajos de máxima calidad que van a contribuir a difundir este problema. Y porque es importante, y en ese sentido, nuestra editorial se encuentra muy satisfecha a que la gente conozca mejor un problema que es preciso a mi juicio solucionarlo política y jurídicamente ya. Ese es el trabajo que se seguirá haciendo por la asociación Ampier, que es la que ha tenido esta iniciativa y a la que, como re responsable de Tonson Restaurant, le brindo nuestra colaboración para cualquier actividad de futuro que quieran realizar. Y sin más, yo felicitando a los autores y mostrando mi satisfacción por haber tenido la oportunidad de editar esta obra, termino mis palabras cediéndole el turno al que corresponda, que no sé muy bien exactamente quién es. Muchas gracias. Gracias. Sí. gracias.